En Uruguay, Sudamérica, exigimos la libertad del líder kurdo Abdullah Öcalan, que lleva 19 años preso en las cárceles de Turquía. La libertad de Öcalan es una cuestión de justicia. Öcalan no es terrorista, es un líder social y político de su pueblo. Pero además la libertad de Öcalan puede contribuir a la paz en Medio Oriente, que es una de las regiones más convulsionadas del mundo.